Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, esta vez les traigo un video sobre el evento Enchantment que esta ronda tiene la temática de la Bella Durmiente, y en un video anterior ya les había enseñado algunos productos que iban a poder adquirir en este evento, al igual que el cabello y el vestido que llevo puestos, que igual los pueden encontrar aquí, todos están muy muy bonitos, y les cuento que también hay una cacería de regalitos de este evento, pero eso se los traeré en otro video por el momento yo les voy a dejar con un tour por el evento para que lo puedan conocer y cuando puedan y si quieren pues vengan a visitarlo, si no tienen para comprar al menos para venir a visitarlo, a recorrerlo, porque la verdad está muy lindo decorado, así que los invito y el evento termina hasta fin de mes, así que hay varios días para que vengan, espero que les guste el video y nos estaremos viendo en uno próximo. Besos.